Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos editar estos textos y personalizarlos. También vamos a ver cómo podemos cambiar estas imágenes que aparecen dentro de una plantilla en, en un video eh, de presentación en, en Genial. Sí, entonces, este, una vez que estamos acá, eh, simplemente... Eh, Vamos adaptando la plantilla que tenemos a, a, a nuestras necesidades. ¿sí? Esto de repente uno lo puede suprimir también acá. Yo eh, en esta parte voy a agregar la reseña histórica de lo que sería este, la facultad de ciencias médicas. Entonces simplemente me voy este, a, agregando la, la información que yo necesito dentro de, de esta plantilla. Así es, como les comenté es muy importante que... Eh, nosotros hayamos este, definido previamente una plantilla que esté acorde a, a las necesidades que estamos teniendo y de, acorde a la información que queremos transmitir entonces este, esta es la forma en la cual uno eh, va agregando contenidos hasta, hasta esta plantilla ¿sí? entonces eh, si uno ve que acá no va a necesitar el título por ejemplo simplemente lo suprime y bueno, va agregando el, el, el, la cantidad de texto que crea conveniente eh, dentro de, de... Genial. ¿sí? Entonces este, voy a, a copiar esta información que tengo acá ¿sí? y eh, lo, lo tiro simplemente con Control-C y Control-V acá. Fíjense que eh, no, no me borró esta parte, la primera parte del contenido. Entonces, este yo lo, lo, lo, lo voy adaptando de acuerdo a, a mis necesidades, ¿verdad? Entonces, este, voy a ajustando un poco esto acá. Para que el texto eh, dé un contraste, digamos. acá, ¿sí? Fíjense que esto también, este objeto que yo tengo acá abajo, yo lo puedo también agrandar un poco más. Para que este pueda estar acorde al a lo que yo necesito. ¿sí? Entonces uno en todo momento lo puede ir modificando y adaptando de acuerdo a, a, a sus necesidades. ¿sí? Para cambiar el, el, el, el, la imagen de fondo en este caso, entonces uno puede seleccionar la imagen y nos vamos acá en reemplazar. Entonces en este momento yo voy a subir desde mi equipo, voy a buscar una imagen que esté... Este, relacionado al a, a, a en este caso a la facultad de ciencias médicas y a continuación entonces este yo puedo eh, ir agregando eh, estas estas imágenes de dentro de dentro de Genial, entonces simplemente arrastro esa imagen, eh, obviamente uno, lo, lo recomendable es que uno siempre ya haya seleccionado estas imágenes de, eh, con anterioridad, así como yo estoy trabajando para este, poder trabajar mejor dentro de las mismas. ¿sí? Entonces uno, este, fíjense cómo que está quedando este diseño, uno va eh, agregando eso acá sin ningún problema, Acá, acá, por ejemplo, esta parte, por ejemplo, yo puedo utilizar para este, poner las autoridades, por ejemplo, de, de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces yo simplemente seleccionaría acá eh, la imagen, lo, lo, lo iría a, a reemplazar por una imagen que yo ya lo tenga dentro de, de, de mi computadora en este caso. Entonces yo simplemente selecciono la imagen, lo tiro acá y una vez que tenga esa imagen la voy seleccionando y la voy reemplazando. Entonces esa es la forma en la cual uno va eh, agregando imágenes y va agregando eh, texto dentro de su... Eh, dentro de su eh, dentro del diseño de su video. Sí. Eh, bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes en el siguiente video. Entonces vamos a ver cómo eh, avanzar con, con el diseño de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.